Estimados estudiantes, es un gusto saludarlos. Como saben, ha concluido la primera sesión. Si ya completaron todas las actividades de la semana 1, deben tener esta insignia. Si aún no lo tienen, es porque les falta alguna actividad. Revisen por favor en el avance de actividades del lado derecho del curso para ver cuál es la actividad que les hace falta. Esta semana en el grupo participaron en promedio 23 alumnos. Fueron 22 quienes enviaron su texto argumentativo. Los felicito. Si no lo han enviado, todavía pueden hacerlo. Esta insignia se les otorga a quienes enviaron en primer lugar su texto argumentativo. En la semana 1, fueron Dulce, Ramundo y los digo quienes la obtuvieron. ¡Felicitaciones! La insignia del mejor texto argumentativo de la semana 1 se otorgó a Dulce Carolina. Muy bien. 24 estudiantes participaron en la corrección del texto. Blanca, Dulce, Mariana, Daniela y Rodrigo fueron a quienes lo enviaron primero. Muy bien. Recuerden que el viernes es el último día para enviar el texto argumentativo de la semana 2. En esta ocasión, los invito a realizar en orden sus actividades, comenzando con la comprensión del texto enviado en la actividad 1.3, antes de redactar el de esta segunda semana. Esto les ayudará a ver sus errores, corregirlos y enviarlos en el nuevo texto. En el grupo de Facebook se comparten materiales